¡Dragowin! ¡Aquí estoy! Recuerda tu verdadero Como yo. Como siempre, vuestros deseos son órdenes, Eminencia. Em, em, em, em, em, ¡Eminencia, estáis aquí! Te ordené que destruyeras a los dinocaballeros porque siguen vivos. No, no, no volveré a fallar. ¡Eminencia, tengo un plan excelente! Todos tus planes han fallado. ¿Qué te hace pensar que con este lograrás vencer a los dino caballeros? ¿Por qué son tan fuertes? Porque están motivados. Nuestros dragosaurios serían igualmente fuertes si estuvieran motivados. Por eso me he convertido en un experto en motivación. Haré que sean grandiosos. Merece la pena intentarlo. Adelante. A vuestras órdenes, tened la seguridad de que esta vez esos malditos caballeros no sobrevivirán. Falla y sufrirás. ¿Entendido? Sí, Evidencia. Ningún castigo podría causarme más sufrimiento que fallaros, señor. Si triunfas, Drago Win, tu legión y tú recibiréis suficiente fuerza vital para vivir los próximos 10.000 años. Gracias. Sois demasiado generoso. <risa> ¡Soldados! ¡Sentid al dragosaurio que lleváis dentro! ¡Concentraos! ¡Sentid vuestro poder y recordad que la victoria depende del estado de ánimo! ¡Saya! ¡Y sufriréis! ¡Triunfar! ¡Y recibiréis suficiente fuerza vital para vivir los próximos diez años! ¿Entendido? ¡Moveo! Dragosaurios han aterrizado en las afueras. Dino Caballeros en marcha. Dino Brachio por los antepasados. El hacha del valor. Dino Caballero armado. Bien, visualiza el triunfo al ataque. Dino Mamut por los antepasados. Colmillo de Mamut. Dino Caballero armado. ¡Dino estego por los antepasados! ¡Estego esqueleto giratorio! ¡Dino caballero armado! saber por los antepasados! ¡Hable látigo! ¡Dino caballero armado! He encontrado al Dragosaurio que llevo dentro y qué daño. ¡Nos están visualizando! ¡Jamás triunfaréis si no conseguís imaginar el triunfo! Retirada. ¡Buen intento, DragoWin! ¡Sí, habría el ganado de no haber perdido! <risa> Parece que está ido. ¿Qué le habrá pasado? Creo que le ha golpeado una de las vainas energéticas de los Dragosaurios. ¡Monstruos! ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué tiembla así? No lo sé. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Y ahora que caigo quién soy? ¡Por favor, no me hagáis daño, monstruos ¿Qué? gigantes! ¿Qué? Está de broma. ¡Kaito, padece amnesia! ¿Qué está pasando aquí? ¿Es algún truco? ¡Eh! Tú también tienes alas. ¿Somos parientes? ¿Somos amigos? ¿Trabajamos juntos? ¿Nos conocemos? ¿Te suena mi cara de algo? ¿Qué? Me es igual, encantado de conocerte. Me llamo. ¿Eres Dragowin? ¿Dragowin? ¿Así me llamo? ¿Está hablando en serio? Nadie puede ser tan buen actor. Esto es terriblemente embarazoso. La pregunta es, ¿qué hacemos contigo? ¡Dragwin! Oh. ¿Creías que ibas a librarte de mi cólera? ¡Ay! ¿Qué me pasa? Oh. Oh, ¿Qué sitio es este? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Por qué me hacéis esto? ¡Yo no he hecho nada malo! ¡Soltadme! ¡Silencio! Está claro que Drago Wing ha perdido la cabeza. ¿De qué se acuerda? No se acuerda de nada, Eminencia. Llévale a la sala de visualización. Vale. Enséñale películas de los archivos y estimula su cerebro raquítico. Consigue que recupere la memoria. ¿Yo? Yo, ¿Yo? ¿Una hora en la con... sala de visualización o toda la vida en la fosa oscura? Tú eliges. ¿Una hora con Drago Wayne? ¿Eh? ¡Me encanta! Bien, esto es lo que vamos a hacer. Voy a enseñarle algunas imágenes de su pasado que le ayudarán a recordar quién es. Lo único que tiene que hacer es mirar. ¿Tienes palomitas? Me temo que no, señor. ¿Por qué me llamas, señor? Porque usted es mi jefe, señor, como va a poder comprobar. Eche un vistazo a esto. Yo, Drago Wind, reclamo a este planeta en nombre de su suprema eminencia, Diamante Ryugo. La fuerza vital de este planeta pronto será nuestra. la vuelo cerca de la superficie. Sí, ahí está. ¿De qué va eso de la fuerza vital? La tienen todos los planetas. La robamos y nos la comemos, salvo cuando aparecen los Dino Caballeros. ¿Los Dino Caballeros? Son su peor enemigo. ¡Qué pena! Sin Estiraco, ¡sois una porquería! ¡Hermanos hasta el final! <risa> ¡Esto va a ser divertido! <risa> <risa> ¡Dragowin! ¡Déjalos en paz! ¡Soy el poderoso Dragowin! ¡Nada puede detenerme! ¡Lo habéis perdido! ¡A por ¡No lo creo! ¡Bien! ¿Martis? Puede aspirar la fuerza vital del cuerpo de un vino caballero en unos segundos. ¡Dinotera! ¡Es un placer verte! Yeah. <ríe> ¡Adiós! Y gracias por el tentepié ¡Es terrible! ¿Y ahora qué? Si aquí le ha parecido malvado, mire cómo los encogió en el polo norte cuando tus amigos vengan a por ti, no sabrán lo que les espera. Mi máquina encogedora no solo es infalible, sino que es invisible e imparable. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué sucede? Estoy... estoy encogiendo. No es posible. ¡No! <risa> ¡Un plan brillante, sí, señor! Dentro de poco los demás Dino Caballeros se unirán a sus diminutos amiguitos. <risa> Sigo sin acordarme. ¿Por qué odio a esos Dino Caballeros? Porque queremos la fuerza vital de la Tierra y ellos son sus guardianes. Hasta ahora siempre nos han derrotado. Déjame hacerte una pregunta: ¿el de los Ojos Grandes es nuestro jefe? <risa> Una verdadera central eléctrica llamada Diamante Ryu. No sale mucho, pero cuando lo hace se arman unas buenas. ¡Se acabó! ¡Vino idiotas! Ha llegado nuestro gran líder. <risa> Ha venido. Diamante Ryu. Y ahora permitidme que os presente al más poderoso, al más grandioso, al más temible y aterrador. ¡Al un. ¡Silencio, Drago Wing! ¡No subestimáis el poder de un buen relaciones públicas! ¡La fuerza vital es mía! Esto se está complicando un poco, se lo explicaré. Esos ojos resplandecientes de los que hablaba son de él, ¿entiende? Quieres decir que cambia de forma? ¡Oh, ¡Qué cosa más rara! El dragón también se transforma. Es uno de los mejores soldados del jefe. Se transforma como los vino caballeros y se la tiene jurada tirano desde hace millones de años. Por el cristal oscuro. Por fin. hace mucho tiempo. Pero ahora por fin podré demostrar... ...que yo soy el mejor guerrero. Oh, ese gigante realmente malvado. Oh, si pienso que él es malo, espera a ver el siguiente. Los dino caballeros van a ser destruidos. ¡Vamos! ¡Venid, siervos! Eh, ¿Qué es esto, Halloween? Es el día del juicio final. Tal vez debería presentarme. Dragón oscuro. ¡Preparaos! ¡Yo nací preparado! Muy bien. ¡Dilo, caballeros, en marcha! <risa> Ilusos, nada podrá cambiar vuestro destino. <risa> El poder que derrotó a esos dos prontos derrotará a vosotros. ¡Tera Boomerang! <risa> ¡Despego esqueleto giratorio! Me toca. ¡Esos están acabados! Pero volvieron más fuertes que nunca. Diamante Riyu lo ha intentado todo, incluso crear su versión de los Dino Caballeros, los Dragoclones. Fuera o dentro lucharemos con vosotros en cualquier parte: en refriegas en la jungla o en peleas en la autopista. ¡Los clones vencerán! Sí, por mucho que corráis, no podréis libraros de vuestro propio clon. Somos una copia exacta de vosotros y sabemos cómo venceros por eso la partida ha acabado entendido. Lamento entrometerme pero siento la necesidad de destrozar algo. Trasocerá pues por el cristal oscuro. Tiro destructor armado. Estaba asesina. Látigo malvado. tacha venenosa. Cada uno de nosotros es tan fuerte como un ejército y juntos no invencibles. ¡Al ataque! ¡Vamos, chicos! ¡Mi espada! ¡Tirano! ¡Tirno, tirano! ¡Ven aquí! Ya un menudo golpe. Tirano, ¿estás bien? Ese es vuestro mejor guerrero. No lo habréis sobreestimado. <risa> <risa> lo intento pero no logro acordarme de nada. Lo siento. ¿Y si nos tomáramos un descansito? Ay, ojalá hubiera una cafetería en este cine. Mm. Joey, por la de les termina planetas. Vale. ¿Qué es el extermina planetas? Una máquina que inventó usted para esgrimar la fuerza vital de la Tierra, la mejor idea que ha tenido. Por fin, la máquina ya está casi a punto. ¿Qué sí, medio de unos minutos aspirará toda la fuerza vital de la Tierra? ¡Ahí, ah, está. ahí está! ¡La fuerza vital! Pino Tirano, por los antepasados, Espada de Plata, Dino Caballero Armado. ¡Esto has acabado! ¡Te equivocas! ¡Cuchilla! es... ¡Estego Esqueleto Giratorio! ¡Pero No solo me dieron físicamente, sino que arruinaron mi excelente plan. Suelen hacerlo a menudo. Le hieren físicamente siempre que pueden, lo que sucede con bastante frecuencia. Hmm. Hicieron lo mismo en el Polo Norte, cuando la niña invirtió los efectos de la máquina encogedora. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¿Vienes, Mamut? ¡Sí! ¡Ah! Bienvenidos, muchachos. Gracias. Ahora tenemos que encoger a Dragon Wing. ¿Eh? Pero... ¡Esto no puede pasar! ¡Que alguien le detenga! ¡Va a echarlo todo a perder! ¡Narguémonos de aquí! Atrapado. ¡No importa lo grande que seas! ¡Voy a deshacerme de ti de una vez por todas! Y aunque tú no estaría tan seguro. ¿Inseguro? <tose> y esto no es nada comparado con lo que le hizo Stiraco. Ese sí que le humilló. <tose> no, no, no. ¿Cómo estás, ¡Drago Win! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¡Oh, ¿qué vas a hacerme? No. Eso depende de lo rápido que corras. ¡Basta, Dino, caballeros! ¡Os arrepentiréis de haberos burlado de Dragowind! ¡Os lo juro! Mm, creo que estos tipos son demasiado grandes y fuertes para que pueda vencerlos. Sí, y no solo en el cielo y en la tierra, también debajo del agua. ¿Mm? Dinoictio, una monada. Gobierna los siete mares. ¿Una monada? La llaman Cío. ¡Echufa, Joey! ¡Vale! ¡Dragogwin otra vez! No hay por qué preocuparse. ¡Escudo óseo! ¡Dino arma! ¡Acoplado! ¡Ya te tengo! ¿Eh? ¡Ahora te toca a ti, Dragogwin! ¡He vuelto a fracasar! Ahora empiezo a recordar por qué no me gustan. Vaya, por fin recuerda. Ya está casi curado, pero vamos a ver. Clava un tenedor en un dino caballero y acabarás con él! ¡Te equivocas de nuevo! Dragowind, tus privilegios de vuelo acaban de revocarse. Desde ahora permanecerás en tierra. Me pase esto. Como habrá observado, las batallas contra los Dino Caballeros siguen unas pautas bien definidas. Ellos siempre ganan y nosotros perdemos. Pero no solo le pasa a usted y a los dragosaurios, ni siquiera el jefe puede vencerlos. Fíjese en eso. Ahora... ¿Y tú, puedes step in La fuerza vital que Diamante Ryugu aspiró está volviendo a la Tierra. ¿Lo ves? ¡Soy invencible! Ya has causado bastantes estragos por hoy. ¡Qué osadía la de los dinos! ¿Cómo se atreven a hacerle eso a su eminencia? ¡Joey, corta! ¡No puedo seguir viendo esto! Me empiezo a notar una clara mejoría. En realidad creo que ha recuperado totalmente la memoria. ¡Quiero ver a su eminencia de inmediato! ¡Tengo un nuevo plan! ¡Él ha vuelto! Bueno, Dragoin. Creo que has recuperado la memoria. Sí, eminencia. Y mi recién estrenada Legión de Comandos Dragosaurios está lista para atacar. Eso parece. Muy bien. bien. Procede. A la orden eminencia. Recordad que pertenecéis al escuadrón de comandos de élite, los dragosaurios más potentes y mejor entrenados de todos los tiempos. ¡Destruid a los Dino Caballeros! ¡Bien, legiones de comandos, al ataque! ¡Yo me oh, veo ganando, oh, pero algo me dice que me largue de aquí! Oh. ¡Así eran míos! De eso nada, mamarracho! ¡Volveré a un hay que ayudarle a volver a casa. ¿Qué? ¿Ayudarle a volver? Uh -huh. Mientras siga con ellos, está asegurada la victoria. ¡Claro! ¡Ay, qué ha pasado! ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Ay, ay. ¡Has vuelto a fallarme! ¿Quién ha dicho eso? He oído hablar a alguien como si estuviera delante de mí, pero no hay nadie. Ay, no solo he perdido la memoria, ¡también la cabeza!